Las galaxias son aglomeraciones de esencialmente tres ingredientes, estrellas, gas, que vive entre las estrellas y materia oscura, uh, yo diría que probablemente hay algunas en que hay muchas más estrellas que gas, hay otras en que hay más gas que estrellas por ejemplo, pero nuestro entendimiento actual es que siempre tiene que haber materia oscura, si no hay materia oscura podríamos estar frente a otro tipo de objeto. Nosotros vivimos en una galaxia pero nosotros vivimos en una grande que es nuestra Vía Láctea, y que de hecho cuando uno va al campo, a la playa y mira al cielo, uno la puede ver como una banda extendida sobre el cielo. Los cuásares es un nombre que se le da al centro de galaxias que tienen un agujero negro supermasivo. Eh, se cree que la mayoría de las galaxias tienen en su centro eh, agujeros negros supermasivos y en particular nuestra propia galaxia sabemos con toda seguridad que tiene uno ¿okay? pero esos agujeros negros pueden estar a dieta como el de nuestra galaxia, sentadito ahí sin hacer nada, muy poco ruido o puede estar tragando material y cuando este, este material cae hacia el agujero negro se vuelve incandescente y brilla muchísimo. Puede llegar a brillar más que todas las estrellas en la galaxia que alberga este agujero negro. Entonces, lo que ocurre es que cuando la gente empezó a descubrir estos objetos, veían esta región incandescente en el centro de la galaxia, tan incandescente que opacaba totalmente a la galaxia huésped. Entonces, al principio no sabían lo que eran. Y le llamaron cuasares, un nombre de los años 60 pero actualmente ya sabemos de dónde viene el fenómeno sabemos que es la región nuclear de una galaxia extremadamente brillante porque en su centro hay un agujero super eh, masivo activo que está tragando material y lo que brilla no es el agujero negro, porque los agujeros son negros, lo que brilla es el material que está alimentando al agujero negro eso es un cuestión. A las galaxias en general no les gusta estar solas, a las galaxias les gusta apatotarse ¿ya? y se apatotan en estructuras que les llamamos grupos o cúmulos. La verdad la separación es arbitraria, le llamamos grupos a las concentraciones más pequeñas de galaxias, le llamamos cúmulos a las más grandes, pero es una distribución en, en estos tamaños de estas grandes estructuras. Y estas son de las estructuras más grandes que conocemos en el universo, los cúmulos de galaxias. Con nuestra Vía Láctea y con la galaxia Andrómeda, que es otra galaxia grande, vecina a la nuestra, vivimos en un lugar que se llama el Grupo Local. El Big Bang es el inicio de nuestro universo no solamente el universo, es el inicio de, del espacio y del tiempo es el inicio de todo y uh, la idea del Big Bang se concibió cuando tú piensas en el descubrimiento de la expansión del universo y tú dices, ok, entonces, ¿qué había antes? y uno pasa la película al revés y uno se da cuenta entonces que el universo cada vez eh, en el pasado era más pequeño, era más compacto, era más denso y si extrapolamos eso hasta eh, la máxima posibilidad nos encontramos con el momento del Big Bang, en que el universo estaba todo colapsado en un solo punto, a partir del cual se comenzó la expansión. ¿Okay? Entonces Ese es el comienzo y la verdad, como te decía, eh, al menos desde el punto de vista de la física y la astrofísica, no tiene sentido para uno preguntarse qué había antes, porque la verdad, el, el tiempo y el espacio comenzaron en ese primer instante en que comenzó la expansión. Eh, Big Bang en inglés, eh, si uno lo, tras, eh, lo, lo, lo pasa al castellano, significa la gran explosión. Y es un mal concepto porque no es una explosión, es un inicio. Es un inicio donde primero, antes estaba todo en una región infinitamente pequeña y compacta. Y luego esa región comenzó a expandirse y de ahí viene todo lo que nos rodea. Um, suena bastante increíble, si uno realmente piensa todo el universo estaba en una región infinitamente pequeña, sin embargo, eh, si tú ves los modelos de cómo debía haber sido el universo en esos primeros instantes, uh, resulta que hay predicciones muy, muy claras de cosas que deberíamos ser capaces de observar actualmente y que muestran eh, las condiciones físicas de ese primer instante y tú vas y buscas esas, esas observaciones, y están ahí. Nos estamos expandiendo, y esto fue algo que descubrió uh, el señor Edwin Hubble a comienzos del siglo pasado. Ya llevamos más de 100 años de saber que nuestro universo se está expandiendo. Uh, y por mucho tiempo la gran pregunta es ok, ¿se está expandiendo y qué va a pasar más adelante? y habían eh, distintos modelos que el, el universo se podía expandir pero luego iba a detener su expansión e iba a contraerse, por ejemplo uh, que se podía expa expandir para siempre y la verdad la respuesta la conocimos hace muy poco eh, fue solamente en, acá, cuando fue el cambio de siglo aproximadamente ahí es donde empezó a encontrarse la evidencia clara de que no hay vuelta nuestro universo se va a seguir expandiendo y se va a seguir expandiendo a menos que lo que ahora podamos energía oscura tenga una naturaleza muy exótica ¿ya? porque encontramos esta nueva componente del universo que lo que hace justamente es empujar a que continúe esta expansión. La verdad es que estamos recién comenzando a obtener mediciones que permitirían por más o menos entender a la energía oscura. Estamos lejos, lejísimos de saber realmente qué es. Pero actualmente todo apunta a que la expansión va a continuar. Cada vez la expansión va a ser tal que las galaxias se van a ir separando unas de otras, y el universo va a ser un lugar muy vacío.